Los escándalos que se están dando dentro del extremo extremo, muchas personas dicen que vienen cambios, hay supuestamente eh, comunicadoras que están celosas por las nuevas integrantes que, que, han, que, que, que están, eh, personas como Jessica Pereira que entró, creo que para mí Jessica tiene mucho talento en sentido de la manera en que ella llama la atención, ¿sabe? tiene un público, ella, ella, ella consiguió un público y pero existen muchachas que ya se tienen muchísimo tiempo, como es Sandra, como es Yuelquis, eh, la misma Nayoni. Y ahí dicen que hay una incomodidad ahí. ¿Qué tú crees de ahí? ¿Qué tú crees que va a pasar con De extremo extremo? Mira, de... sí, mira, en De extremo yo me sorprendí, y tú sabes que yo soy muy acuciosa en ese mm. sentido, y he estado investigando por debajo de la mesa pero bueno, asegurándome, sí. eh, y déjame decirte, bueno, ahí yo vi una fotografía que acaba de pasar de Jessica Pereira, en este caso está en pantalla Denise Peña, que ella pertenece al equipo de la opción del 13, uh -huh. y un, y a través de que junto a Denise Peña colocaron a la influencer, por decirle de alguna manera, a Caro Brito esta colombiana, que a mi parecer en las las veces que la he visto haciendo conducción y animación, para mí no tiene las condiciones de ser una presentadora o animadora de televisión. Es lo que a Kenny Valdés, es mi opinión personal, no le veo como la madera. Mucha gente cree que estar frente a las cámaras no es solamente ser bonita. Y, y, hay, y tiene que tener una preparación y además de la preparación, tiene que tener un, eh, ese enganche con la gente, ese carisma. Es bueno que tú digas eso, porque hay muchas personas que entienden uh -huh. que el concepto de las extremas es un adorno. Hay muchas personas que entienden eso, o sea, que las extremas es no. el adorno sí, de Michael Vigel. Sí, Miguel. sí. Lamentablemente, ellas son responsables, porque yo hablo muy claro. Ellas son responsables de que se le etiquetara en un tiempo como que solamente eran solamente cuerpo y ya. Pero bueno, Carolyn con su capacidad, independientemente de lo que construyó en el camino, que siempre va a ser una soga que le pese, eh, y no tenemos que tocar ese tema, y todo el mundo sabe de lo que hablo. Uh -huh. Lamentable, pero es una, por lo menos es, ella es la figura central junto con Michael Miguel ahora mismo de extremo forente. Bueno, ¿Y de la presentadora eh, o animadora? Y es una gran animadora, animadora Exacto. Muy en, como En animación, Carolina Quino, a Carolina Aquino hay que darle su respeto, si también se ha preocupado por formarse, por leer, por ir mejorando con los tiempos. Eh, mucha gente dice que es un poco fingida, pero cada, cada quien hay que recordar que tiene un estilo. Y es claro. el estilo de Carolyn. En en, yo me, me llamó mucho la atención ver que Caro Brito entra, no sigue a Jessica Pereira junto con Denise, tampoco la Beba Rojas, que tiene participación en la opción del 13. Y a partir de ahí yo dije, pero ven acá, como tú le estás dando una carta de suspensión, y entras un talento nuevo. Igual pasó con Jessica la semana. ellas Yo me acerqué a Jessica. Jessica no dijo que venían cambios. No quiso hablar del tema. Hablé en este caso con la Beba Rojas. Recuerdo que llamé también, y lo digo de manera responsable, a Jovel Quisperalta Y ambas me comunicaron que la empresa, después de que se había cumplido el, el, el mes de suspensión días antes, a todas... Incluyendo a Jenny Blanco, que no es casada ni tiene hijos, que seguían dos meses más suspendidas. Entonces, Jenny ah, Blanco, eh, eh, Jenny Blanco fue de la suspendida. Juvel no, también. Oye, Bel, so, Sandra, so. Danelis, todas. y Sandra, Danelli, todas. Dayoni Reyes sigue participando, como hace tiempo está, dos veces por semana. Sigue en la conducción, Carolina Aquino. ...Michael Miguel... ...y he visto haciendo... ...zapping y dándole seguimiento... ...la participación... ...de Leonardo Villalobos... ...dentro del concepto... ...Harry y Alex Macías... ...y Robert Sánchez con sus... Eh, ...intervenciones los días sí. que le corresponde... ...entonces yo estuve investigando... ...y también... Eh, ...cuestioné... ...cómo tú entras a Jessica... ...cuando tú tienes una Jenny Blanco... ...porque tú me puedes poner como excusa... ...de que Danielis tiene un niño pequeño... Yuberkis tiene niños pequeños y se quieran y no quieran estar en el medio para proteger a sus niños y a su familia. Eh, y, y a su familia, exacto. Y a su familia, es entendible. Pero como una Jenny Blanco que no está haciendo nada ahora mismo, que está añorando está haciendo lo que ama hacer, que es televisión, tú las afuera Entonces, si vienen cambios, ellos se molestaron con una publicación que más VIP, pero ya yo he estado investigando y realmente eh, los productores y dentro del canal ellos quieren hacer cambios dentro de la estructura, tanto de Estado extraordinario como eh, sobre todo en de extremo a extremo. Esa bueno, es la realidad y penosamente yo vamos a ver quiénes son va. las que se van a salvar. Pero eso, eso te iba a decir, o sea, si ya tú mencionas que, que, que integró Jessica, o sabes ese grupo de personas que están suspendidas, ¿crees que retornen? Por ejemplo, Sandra. O sea, ¿Van a retornar que es, el programa? Que, que es una de las más populares. Y tengo entendido que ella se sintió muy mal porque eh, fue de sorpresa para todas ellas las que están suspendidas la entrada de Jessica Pereira al programa. Ellas ven como, como lo ven como competencia, una competencia nueva o lo ven como que a ellas se le excluyó, o sea, no, no, no, se le tomó participación a lo que va a pasar en el programa. No, es que no, es que acuérdate que cuando tú eres empleado, las decisiones no, las decisiones no son tuyas. Y lo único que le, y lo único que les toca es acatar. Entonces, ¿quiénes son los que sopesan ahí? Son, son el productor, el productor general del canal, que es Leonardo, en este caso Évico Zapata, que es el productor de extremo extremo. Con, bajo la directriz del señor Gómez Díaz y de los ejecutivos. Entonces, van a haber cambios y creo que hay gente que no va a retornar a ese espacio. ¿No crees tú también que pueda ser posible que el precio de ella es muy alto? Muchas personas piensan, bueno, sí. eh, Sandra, Caroline, Jubelkis tienen un precio, una tarifa... Muy alto, pero yo puedo contratar a alguien de un precio no tan alto y me puedo hacer el trabajo. Yo, yo no, yo no, yo no creo que eso tenga nada que ver. Puede que eh, haya una situación. Acuérdate que la última palabra la tiene el productor. Quizás hay una situación o algún malestar de que quieran hacer un cambio en la estructura eh, para el productor. Eh, trabajar tú, con menos que... personas es mucho más fácil También es que hay que es recordar que... que hay mujeres muy conflictivas es que pre... quieren son muchas cosas porque tú mismo dijiste ahorita y es cierto que, las, que los programas no tienen la publicidad la magnitud de publicidad que uh -huh. ahora, o sea, no. tal vez eso no tomaron en cuenta, lo analizaron pregunto yo, probablemente bueno Creo que ojalá que se pongan de acuerdo, eh, que si van a, a poner algunas, creo que algunas han utilizado la alternativa a las redes sociales, veo muy, muy activa, veo a Carol y Sí, porque si, mira, si te pones a ver dentro del paquete de estas mujeres, ¿quién no tiene problema económico? Nayoni no tiene ningún tipo de, de, de problema económico, sabemos con quién está casada. En el caso de Yuvelkis Peralta, es empresaria, tiene tres salones de belleza, ha activado muy bien todas sus plataformas digitales que la está trabajando de manera sí. precisa. Es decir, que si tú te pones a analizar dentro del grupo, quienes van a desaparecer, Daniel y Veras, que no tiene ninguna presencia mediática, ni en redes, ni nada, eh, Sandra se puede permanecer, incluso la veo ahora en promoción constante de una de una un, eh, de, ay, ¿cómo se llama? De un trabajo de pirámides, eh, vendiendo unos té y embromando con eso a través de su plataforma digital y aparte de las promociones que hace. Pero recuerda que todo eso viene en consecuencia de ellas estar en presencia todos los días en esta plataforma tan importante como la que es Telemicro. Al, bueno, no salir, le... al no salir diario y al no tener esa presencia donde ellas tienen un fuerte importante dentro de la comunidad eh, do, de dominicanos ausentes en los Estados Unidos, donde ellos son un fuerte, eh, quizás esa baja también sea representativa para ella Porque acuérdate que cuando la gente no te ve, la gente olvida rápido. Bueno, Kelly, vamos a una pausa. Eh, interesante este tema. Están en las redes sociales. A mí me encanta este tema porque ahorita no se ven y lo no comen. Eh, ahorita siempre vienen los sandritas, los los yuguelos.